Sabemos este lugar. I'll Claro que sí. Saludos para Ike otra vez. Y para las ranas. ¡Hola, sea, ranas! Échenle este es coche a sus guachas. A ver acá qué hay. Esta es una reservación especialmente para mí. Que esté bien bueno el viejo, por favor, ¿eh? Como ya tenía familia Yo le tuve que adorar llevando no mirando veinte Con la mano, con el mar, Con el juez de mandadora Con un güey de Monterrey Me traía de su pendeja